y yeah. por yeah. de disfraces. Una vez finalizado, vamos a tener una introducción del mago Charlie que está conmigo aquí en el escenario y además va a ser un poco torno a las 8 más o menos, pues será, tendremos la chocolatada como de habitual en el bar Maruja Bayón. El día no, no es precisamente muy adecuado pero en fin. Bueno, en primer lugar voy a... Ya me estaba barriendo los pies, pero en fin. Es que es muy hacendosa. Desde que se publicó, por parte de, de Humanitarios tenemos a José Ramón González, que me parece que ya no es José Ramón González, ¿sabes cómo es? ¿Eh? Ahora es Javier González, delegado. Y Benjamín Aragón. Por parte de Gamusín, Bárbara Massa. Por parte de Pico Mueros, Ana María Quirós. Y por parte del Centro Social de Personas Mayores, Pilar Ejeda. Y en representación del área de Cultura nos acompaña Francisco Velasco, que es concejal de Cultura. Como es habitual, el antróxido, bueno, lo organizamos desde el área de cultura del Ayuntamiento, pero contamos siempre con la colaboración del Centro Social de Personas Mayores y de Humanitarios de San Martín. No que eh, proceder a leer las, las bases. Bueno, como sabéis, individual y pareja o grupo. Hay un requisito básico, es que no pueden ser mayores de 16 años. Como dice, los concursantes no pueden tener más de 16 años. Eh, bueno, eso nada porque ya se hicieron. Los participantes tendrán que desfilar por el escenario. El jurado valorará la originalidad de los disfraces y la gracia de los concursantes. Los premios serán en material educativo o deportivo. Muy bien, vamos a formar los ganadores. Y nos besamos, que va que... El Centro Social de personas Otros Controles, Francisco Velasco del área de cultura, Bárbara Masa de la Asociación Comunidad y el Regina Amorro en calidad de secretario. El jurado por la unidad, acuerde declarar ganadores. Concurso individual de disfraces. El quinto premio, el número 46. Nacho Villanueva, Mago Invisible de Miel. El Me pase por ahí y ya... ya... haces... ¡Ah, la prima, a la prima! Venga, entonces sube y recibe el premio por él. Marchó, marchó el rey que estaba cansado. No, vea, Aplauso. El número 25, Mateo de Morena, y viene de Rey. De Rey. ¡Wow! El ogro. El Rey y el burro. Fuerte la cosa, Mira, saluda. El número 20... 25, 25. Por aquí, el rey. No te asustes tranquilo que te espera Fiona en casa seguimos, sí, tío, sí, a ver, limpio. ¿El sí, tío, el tercer premio al número 24, Linda. Randall, Mr. vocate, nuestro vocate, nuestro El señor de A, la... que de Morena y viene de Sistema Solar. ¡Anda, mira! ¡Cuártes de para el Sistema Solar! mira! ¡Mira, qué bien. ¡Es Sistema Solar. ¡Es ¡Es de Aquí, aquí, aquí, por aquí, Pérez, por aquí. Este es el que está forrado, mira. Atención, niños, este es el que se lleva todas las monedas. Se lleva los dientes, mira la pasta que tiene ahí. Deja, deja monedita y se lleva los billetes. ¿Para qué sirve? Sí? Fuerte el aplauso para los dientes. Dientes muelas y el ratoncito Pérez. bajar por este lado, ¿vale? Despacín, despacín. Por aquí. Ahí va. Mira que viene el tigre de Kelo. Por aquí. A ver, señor Pérez. Fuerte el aplauso para Pérez y compañía.